¿Quién será? Mírala, una amiga sin par Y su nombre no olvidarás ¡Peperá! ¡Peperá! señales de los que chiquititos! Sin igual te esperan, tienes que conocerla, te esperan, no la puedes alcanzar, chicas sin igual te esperan, de emoción gritarán, te esperan, todos la verán, te esperan. Granucienta ¿Estás lista para las fotografías de nuestro anuario, Pepper Ann? Sí. ¿Estás segura? Porque esta no es otra simple fotografía de grupo. Esta es para el anuario. Eso no me preocupa. ¿Por qué estaría preocupada? ¿Solo porque cada vez que aparece la fotografía del grupo, todos me señalan y se ríen? ¿Solo porque en mis últimas fotografías he salido así? ¿O así? ¿O así? ¿O así? Ay, es cierto, me había olvidado de esa. Eso fue el pasado en la escuela secundaria. Aún no había perfeccionado mi estilo. Este año la perfeccioné. ¿Qué perfeccionaste? Mi sonrisa especial. Mm, explícate. Cabeza inclinada, cabello atrás, frente y barbilla levantadas. Por ejemplo... Así. ¡Ah! ¡Ah! ah. Oh. ¡Excelente! ¿Puedo saber ¡Ay! por qué no están en clase? ¿Será porque ya terminó? ¡Oh, te crees muy graciosa! ¡Oh, por supuesto! He oído acerca de ti y tus bromas en las fotografías de grupo. Pues ahora estás en la preparatoria y eso no tendrá éxito en las grandes ligas. ¡Adelante, ríanse! ¡Ah, ja! Pero mis anuarios han ganado el premio al mejor libro del año durante nueve años consecutivos. ¡Y no quiero Ay. ninguna tontería! Te estaré vigilando, Pearson. Oigan, muchachos, ¿a qué se refiere? Ah. Ancianos. Hmm. ¿Mm? ¡Ah! ¡Es Pintojo rosado! Hola, Peperán. ¿Quieres usar mi caleidoscopio? Oh, ¡Debo ir a lavar mis ojos! ¡Ahora! ¡No está cerca de ti! ¡Te lo dejo a mi nombre! Estoy lista para la fotografía del anuario. ¿Cómo me veo? Tú te ves preciosa. Pero yo definitivamente tengo. ¡El cabello espantoso! <risa> Rara. Ay. y sin Sus fotografías del anuario se harán mañana, no en unos días, no en una semana, a partir de mañana, mañana. <tose> <tose> ¿Cubo o caballito? ¿Quieres el cubo o el caballito? ¡Cubo o caballito! ¡Cubo! Por todos los cielos, ¿qué pasa? ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No lo veo! ¿De qué estás hablando? ¡Es enorme! Si tú uh -huh. lo dices... ¡Crema para granos! ¡Necesito una pomada para granos! Lo uh -huh. siento, nunca he tenido un grano. Yo tampoco, pero una vez vi uno en una película. ¡No he visto esa película! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sabes que hay un lugar llamado tienda donde uno cambia dinero por cosas como pomada para esos horrendos granos? Pero, ¿y si alguien me ve? Luego todos me conocerán como Granito. ¡Ah! No tendré amigos, la sociedad me marcará, no seré digna de confianza. ¡Oh, claro! Tendré que buscar un sucio trabajo en la pizzería. Disculpe, ¿dónde está esa camarera con granos? ¡Oh, se refiere a Grano ¡Grano Tranquila, granitos. Yo creo que los granos son algo genial cuando escurren y hacen explosión. ¡Para erupción! ¡Mamá! ¡Salven a los niños! ¡Muy bien! ¡Yo compraré la pomada de granos para ti! ¿Lo harás? No me importa si me ven. ¡Sí! ¡Nikki! ¡Tu lección de violín, hija! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Llámame! ¡Ay, cómo me gustaría ayudarte, granitos! ¿Pero qué crees? Tengo que trabajar para la portada del anuario. Siento que este tema en realidad cautivará. Futuro brillante y feliz. ¡Mamá, escucha! ¡Lo siento, linda! Es que recibí este enorme cargamento de sarons. ¡Oh, rayos! Son solamente Sarongs. Oh, necesitaré un milagro para venderlos. O oh, tal vez... ¡Mamá! La fotografía del anuario es mañana. ¡Hoy tengo un grano! ¿No te parece horrendo? ¡Tienes que comprarme pomada! ¡Oh! oh ¡Mi bebé está creciendo! ¡Le salió su primer grano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¿me comprarás la pomada? ¡Claro que lo haré! ¿En serio? Promoveré el Saron como la solución de la mujer trabajadora. ¿Están de moda? ¿Son sensibles, brillantes, suaves? Necesito película. Pepper, hazme el favor de comprarme la película cuando compres tu pomada. Está de oferta en la Plaza Abby. ¿Plaza Abby? De ninguna manera. No voy a ir a Plaza Abby. Hm. ¡Oh! ¿Dije Plaza Abby? ¡Por supuesto! Si alguien me ve ahí, mi vida social sería abismal. Solo los excéntricos y ancianos van ahí. Yo compro en Plaza Abby, amiguita. ¿Hm? ¿Ves por qué tienes que comprarla por mí? Todo lo que veo es un grano. Una hermosa y joven mujer que es lo bastante grande para hacer cualquier cosa que tenga en mente. Oh, ¡Hola, cara triste! ¡Hola, tía Jenny! ¿Por qué estás? ¡Oh, ¿Ah? ¡Cuidado! ¡Abran paso! ¡Oh! Oh, ¡Cuidado, Moose! ¡La responsabilidad es parte de la libertad personal! <risa> ¡Sí! Oh, ¡Qué espíritu tan libre! ¡Como tu tío Jojo! -Jo. <risa> ¡Haría cualquier cosa! ¡Perfecto! Pomada para granos. ¡Oye, Moose, ¿Quieres ganarte un dólar? ¡No! Ella no es normal. Cara, compro la pomada. Cruz, me hago un tatuaje facial. Tú puedes ir a mi plaza. No es rara, solo tiene mala reputación. Y ya que ninguno de tus amigos va ahí, nadie te verá. Confía en mí. ¿Oh? ¿A dónde vas, Pepperan? Sí, dinos a dónde vas. ¡Miren! ¡Qué cosa tan rara! ¿A dónde vas, Pepperan? Sí, ¿a dónde vas? Yo a ningún lado. Y si fuera no iría a Plaza Abby, si es lo que piensan. Cada vez está peor. Asusta. Sí, qué triste. ¿A dónde vas? Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? A ningún lado. ¿Cuál es el código postal ahí? ¿A, a, a dónde vas? <risa> sí, dinos a dónde vas. ¡Ay! Hola, Pepperan. ¿Estás tomando el camino largo a la plaza ahí? ¿eh? Hola, querido tío Jojo. ¿Eh? ¿Apetes es una rosquilla? Son dietéticas Ay, mamá No te preocupes, tomé la fotografía de la clase en el colegio Es una de las cosas que nunca se olvidan Como... Oh. Hola, señora Pearson ah, Muy buenas tardes, ¿se encuentra Pepper? Ah, no, ahora no, no se encuentra... encuentra en casa mm. Mm, Vaya, excelente idea ¿No les gustaría pasar? Mm -hmm. ah, ¡Ah! Plaza Abby. Ya es oficial, soy rara. Pues para cerrar rara, te ves muy bien. <risa> <risa> Hamburguesas de Getty. Estudio fotográfico uh. John Quills. Estilo civil. Cuatro anotaciones Uy. y mascotas de siete años. Bodega de saldos. Dije siguiente. O Gilby coma Peter. Cubo o caballito. Mm, caballito. ¡Je! <risa> <risa> <risa> <risa> Misión cumplida. Ahora a llegar a casa lo más rápido posible y. Pero si voy muy rápido, probablemente golpea una roca, salga volando, golpeé mi cabeza y media amnesia. Esta noche la policía está pidiendo la ayuda del público para identificar a una jovencita. Fue hallada en Plaza Abby. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo tirada y sin atención médica, ya que prácticamente nadie compra en esta plaza perdida excepto los raros y los ancianos. ¿Nuestra única pista? Sí, un tubo de pomada para granos de industrias granujientas. ¡Oh, es mi hija! ¡Mi hija con el grano en la cara! ¡Oh cielos! No es muy fotogénica. ¡Oh, genial! ¡Grandioso! ¡Denme más! ¡Sí! ¡Eso es! Abracen la cámara. Conquisten la lente. ¡Háganlo! ¡Adórenla! ¡Adórenla! Esto no existe. ¡Ayúdanos! ¡Clama a los funderos! Despídete, arrogante enemigo. ¡Prepárate a desaparecer! Te aconsejo que te pongas un poco más. ¡Ay, se fue! Ahora nada podrá evitar que salga bien en la fotografía del anuario. ¡Atención, estudiantes! ¡Las fotografías para el anuario de Pearson a Simbalis no se harán hoy! ¡Repito! ¡No habrá fotografías! ¡El fotógrafo canceló en el último momento! porque a mí?! ¡Caballito! Esto pasa cada año. ¡Las fotografías se tomarán el día de mañana! <risa> un momento, no hay por qué aterrarse, señorita Vera. Encontraré un reemplazo. Es necesario. Mejor anuario 93, 94, 95 y 96. Oh. Firme mi tarjeta. Relájate. Nada va a pasar entre hoy y mañana. Tu fotografía será sensacional. Adoro oh. ir de compras. La casa de una oferta, la emoción de una venta. Es por eso que me encanta comprar en Plaza Avi, niña. <risa> <risa> ¿No? ¿Cómo? ¿Dijo la Plaza avis ¡Raratonga! <risa> ¡Caracoles! Uh. Las ofertas en Plaza avis son fenomenales. ¿Qué? ¿Cómo lo sé? ¡Hago mis cálculos! 20% menos en equipajes, 35% menos en zapatos, 50% en pomadas para enormes granos. Tengo razón, peperán? Yo no puedo saberlo. Honestamente nunca he estado en Abby. en Plaza Abby. ¿En serio? Ay, bueno, quiero decir que sí, he oído hablar de ella, pero en realidad nunca he estado ahí. ¡Ay! No seas una matemática <risa> modesta. Démosle el crédito a quien crédito merece. <risa> Creo que ya sabemos quién es la ahorradora de la semana. Estoy loca por ahorrar. Pensándolo bien, Ann, creo que mi plaza es algo rara. ¡Escuchen todos! Su trabajo es ir a Plaza Abby como lo hizo Pepperan para ver lo divertidos que pueden ser los porcentajes. ¡Sí! <risa> Yo estuve ahí, y ¿saben qué? ¡Me encantó! No hay gente, no hay filas, entré y salí así, ¡y la señorita Stark tiene razón! ¡Los ahorros son sorprendentes de verdad! Tranquilízate, estamos aquí contigo, querida amiga. ¿En serio fuiste a Plaza Abby? Mi vida está arruinada. ¡No! ¡Tiene que ser mañana para que las fotografías estén listas para el anuario! Pero no puede posponer su boda. ¿Hola? ¡Hola! ¿Sarons? ¡Ay! ¿Qué estaba pensando? No te voy a oh. mentir, Mitch. Lo echaste a perder. ¿Ah? Pero gracias ¿Yo? a mi gran experiencia como fotógrafa, inventé la promoción perfecta. Oh. Oh, lo sé, también me encanta. Oye, Pepi. Ahora no. Tengo que cambiar mi nombre y salir de la ciudad. Bien. Oye, oye, eso es Hazelnut. Hola. Bienvenidos a Casa de Modas, y yo, para su información, soy la Supermodelo Mindy, siguiendo con la serie de los mejores lugares de Norteamérica. <risa> oh, hoy estoy en Hustlenut, Not con los niños flamencos. Hola, ¿Eh? Supermodelo Mindy. Oye, te adoro. Ah oh, ¡Muchas gracias! Y díganme, ¿a dónde vamos a comprarlos? Esperen, díganme, ¿a dónde vamos a ir de compras? No me refiero a hacerla, sino. <ríe> ¡Plaza Abby! ¡Nos encanta Plaza Abby! Es el mejor centro comercial. Plaza Abby. Es cierto, amigos. Hay muchas nenitas. ¿Mm? Es el único lugar donde se puede comprar pomada para enormes granos al 50% de descuento. ¡Es un ahorro de 93 centavos! Yo la uso para mi cabello. <ríe> ¡Oh, corcholis! Y recuerden, aquí lo escucharon primero. Adiós. <ríe> ¿Viste? Ese eres tú, Pepi. ¡Claro! ¡Esa excusa del bar misma nuevamente se acabó! ¡Definitivamente se acabó! No se dé por vencido. A menos que... Ese día más tarde... ¡Fuera de mi camino, amigo! ¡Necesito la máquina! Oye, Haiki! ¿Cuándo aprenderás que eso no resuelve nada? ¡Ay, voy a llorar! ¿Un pan dietético? Oh, oh, ¡Es precioso! Fotografías del anuario de Pearson a Simbalist. ¡Felicidades! ¡Hola, Hola, Pepperan. Te vi en televisión sí, ayer. ¡Fue genial! Pepperan, estás marcando la moda. Hola, Pearson. ¿Oh? Ay. ¡Oh! Oh. Oh. ¿Mm? ¿Oh? Bien hecho. ¡Ese niño es de octavo <risa> grado, Pepper! ¡Esta oh. escuela es genial! De acuerdo, Pearson. Sigues tú. ¡Lista! ¿Esa es mi pequeña señorita? ¡Oh, ¡Una sonrisa para mami! ¡Ah! <risa> <risa> oh, oh, oh, oh, oh. <risa> Inténtelo el próximo año. Faltan... Únicamente 274 días para que se gradúe. Creo que me voy a enfermar.